Que trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En digital, el programa Pori para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Cada uno de nosotros estamos rodeados en nuestro día a día de entre unos 1000 y 5000 objetos de todo tipo. Hablamos de tenedores, sillones, eh, llaves, tu coche, papeles, bolígrafos, electrodomésticos, objetos grandes y pequeños, útiles y menos útiles, pero vamos, objetos al fin y al cabo. De esos objetos, unos cuantos están ya conectados a internet. Los obvios, por ejemplo, el ordenador y los smartphones. Pero cada vez tenemos más dispositivos conectados, como puedan ser las televisiones, las consolas o los smartwatches. Más recientemente, hemos empezado a conectar a Internet algunas luces y otros dispositivos para el control de nuestras casas vía domótica. Y también tenemos conectados a internet sensores industriales y de otros tipos que necesitan estar conectados para transmitir información relevante pues de cámaras de vigilancia, temperaturas de determinados aparatos que deben ser monitorizadas y un sinfín de aplicaciones. Se estima que a día de hoy algo más del 2,3% de todos los objetos que tenemos en nuestro entorno están ya conectados a internet lo que supone unos 34.800 millones de objetos que a día de hoy están conectaditos ya a Internet. Y este número no hará más que subir en los próximos años, hasta superar los 75.440 millones de objetos conectados en 2025, lo que supondrá aproximadamente el 5% de todos los objetos que nos rodean a toda esta tendencia de conectar objetos a Internet, objetos que antes jamás hubiéramos pensado que se podían conectar a Internet, pues a todo esto se le llama Internet de las cosas o Internet of Things en inglés ¿Vale? abreviado y se escuchará mucho así también IOT. Este concepto nace en 1999 asociado al desarrollo de las tecnologías RFID, bueno, tecnologías que a día de hoy ya encontramos prácticamente en cualquier tienda de, de retail. Y en aquel momento se pretendía que estas tecnologías traquearan cualquier objeto que te pudieras comprar en una tienda y, y tenerlo controlado en algunos puntos. Con el tiempo y evidentemente con el auge de internet, porque en 1999 no se podía pensar que, que internet iba a llegar a ser lo que es hoy, este concepto del internet de las cosas ha cobrado una dimensión muchísimo mayor y se, se piensa prácticamente su aplicación en cualquier entorno. Estamos en etapas super iniciales de todo esto y realmente queda absolutamente todo por hacer a nivel del Internet de las cosas. No creo que seamos capaces ni de imaginarnos lo que acabará llegando dentro de muchos años viendo cómo evoluciona la tecnología cada vez más rápido y cómo de repente vienen nuevas tecnologías a romper todos nuestros esquemas. Pero bueno, para hacernos al menos una idea de qué podemos esperar de este tipo de tecnologías en el corto plazo y también de su aplicación en nuestro día a día, hoy contamos con un gratis. Contamos con Alex Brickowski, cofundador y CEO de Redexia, eh, que es el operador de la primera red nacional LoraOne, que básicamente es una red enfocada a integradores y proveedores de servicios de Internet de las cosas. Alex es un emprendedor en serie de éxito. Ya vendió Bocellia Sewan en 2016 y participa en otros proyectos muy interesantes como son Datos 101 o Colchón Morfeo. Antes de meternos en faena con la entrevista del día, me presento. Mi nombre es José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y soy cofundador de Brainsins y también colaboro en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Simplemente recuerda que si te gusta el episodio, nos lo puedes recompensar dándole a like o dejarnos una bonita review en el reproductor de podcast que estés escuchando. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter y ver las notas extendidas del podcast desde nuestra página web en punto digital en punto digital. Como os decía, en este episodio exploramos el mundo del Internet de las Cosas con Alex Briskowski de Redexia. Con Alex revisamos tanto su experiencia como emprendedor, aprendizajes y vivencias en sus etapas previas, como el reto con el que se enfrenta ahora con Redexia, una red que facilita la interconexión de dispositivos IoT con Alex básicamente hablamos de aplicaciones, de retos, seguridad y muchísimos otros aspectos que nos permitirán entender mejor el estado actual y aplicaciones de IoT a cualquier nivel. Así que sin más, adelante entrevista. Estamos aquí con, con un crack de los negocios digitales, como es Alex Briskowski, que, coste, llevo mucho tiempo intentando pronunciarlo bien. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. <risa> gracias a ti, que seguro lo he dicho, mal. <risa> Alex, eh, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Eh, Tú eres Country Manager ahora de Sewan en España, después de la venta de Vocelia a Sewan, eh, cofundador de Redexia, y estás metido en un mogollón de otros negocios que vamos a, ahora a contar. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de los negocios digitales? Cuéntanos un poco de dónde vienes. Bueno, eh, yo empecé... Bueno, antes de nada, muchas gracias por la, esta entrevista, para este podcast, eh, que lo, lo sigo y escucho prácticamente todos, siempre que tengo tiempo. Eh, bueno, yo empecé a, prácticamente en los 16 años, ¿no? Al final vengo de una familia que siempre ha estado eh, vinculada al mundo de la informática y las telecomunicaciones, porque mi padre era, era ingeniero en telecomunicaciones, así que siempre he tenido, en cierto modo, ese, esa semilla del punto de partida de la informática en casa desde muy pequeño. Y ya te digo, empecé mis primeros pinitos en el mundo si se puede llamar así de negocios, con 16 años que monté una empresa de, de alquiler de servidores de juegos, ¿no? Toma ya, o sea, sí. no, no es el típico caso de vendía cosas en el instituto, no, no, <risa> algo serio ya. Sí, porque en ese momento tenía un socio, yo, bueno, me, encontré, me junté con una persona que estaba metido en el mundo de la infraestructura, en aquellos, estamos hablando del 99, 2000, donde toda la infraestructura era bastante cara y eso nos permitió pues, poder ofrecer servicios y, en un mundo que estaba empezando en el tema de los eSports eh, hace, bast hace ya, pues, ya tengo bastante tiempo. Y ese fue mi primer pasito. Luego ya un poco seguí en el mundo de, del desarrollo web, ¿no? es decir, un, al final cuando eh, tenía que terminar mis estudios la mejor forma de compaginarlo era a través de lo que es eh, haciendo páginas web que yo estaba en Murcia en aquellos entonces eh, no había mucha gente haciendo páginas web, era un negocio más o menos rentable ¿no? hasta lo típico que evolucionó hacia hacia aquello de mi primo me lo hace por 300 euros y ya que yo pues tuvimos que darle un giro y, y buscar otras oportunidades donde hubiera más margen y, y que fuera rentable trabajar o que compensara trabajar ¿no? entonces eh, fundé una empresa eh, que, se, que se llamaba Bocelia que era estaba, era estaba principalmente orientado en dar servicios de telefonía IP a empresas ¿no? Aunque en su principio empezamos más a trastear lo que es el mundo de las centralitas y para instalar un, una centralita con, con software open source dentro de las empresas, pero rápidamente pivotamos, por así decirlo, a, a ofrecer servicios a esas centralitas más que ir de oficina a oficina a dar centralita. ¿no? Y aquello, bueno, eh, con tiempo que tardamos 10 años eh, terminó integrándose en el grupo Sewan, que es un grupo francés que bueno está haciendo un trabajo magnífico en lo que es en Francia. Factura, va a cerrar este año con más de 100 millones de facturación. ¿En total? Son, un negocio? Sí, sí, sí. Son, son además tres emprendedores con una visión muy potente y muy, muy cercana ¿no? de, de cómo hay que gestionar equipos, eh, ya digo, más o menos 300 eh, empleados en, entre Francia y España, ¿no? es, está, lo están haciendo muy bien. ¿Cu ¿Cuándo montaste y cuándo vendiste? ¿Qué año para que la gente tenga la...? Sí, eh, lo monté en 2006 y lo vendí en noviembre octubre de 2016, o sea, que tardamos 10 años, más ahora mismo que sigo con mi periodo, bueno, realmente he terminado mi periodo de besting, pero aquí sigo eh, asesorando y apoyando al negocio en España para ese bueno. Quien quiera más información ahí sobre toda esta etapa, hay un podcast con más que startups que, que enlazaremos porque ahí profundizas mucho y hay un montón de aprendizajes. Yo me acuerdo claro. cuando lo escuchaba y cuando contabas cómo te cogiste el coche, ibas para salir a vender, ¿no? Que es sí. una de las cosas que a mí, como técnico, siempre me cuesta ver y ves la importancia que tiene que si quieres lanzar un negocio de este sí. tipo tienes que salir a la calle a vender como un campeón. Sí, para mí es clave. Es decir, eh, bueno, yo en Bocelea, evidentemente, al principio he hecho todos los roles, ¿no? De lo típico que te llaman y te dicen eh, quiero hablar con el comercial y luego en el técnico eres la misma persona que cambias de nombre. <risa> Eso me lo, me lo sé muy bien, ¿no? Yo creo que en esa parte no hay que tener problema en remangar. Y, y siempre, siempre, incluso después, ¿no? Es decir, estar en contacto continuo y salir a vender, eh, es vamos, para mí es clave, ¿no? Pero veo muchos mm, proyectos y startups donde eh, parece que le cuesta monetizar o invierte mucho tiempo al principio antes de ni siquiera ir a hablar con el cliente. por Primero para que te dé una, una idea, ¿no? De lo, si lo que intentas vender o intentas construir tiene potencial al comprador, ¿no? Y, y, si, y si no te lo compra, al menos muchas veces te va a dar una opinión o una idea de lo que estás haciendo que, que, que es, para mí es valiosísima, ¿no? Es decir, un feedback de un potencial cliente uh, que si tu producto es viable o, o es interesante me parece muy importante de, de hacerlo lo antes posible, ¿no? Incluso a veces antes de constituir la empresa. Eh. Es decir, oye, Yo, por ejemplo, eh, en algunos de los últimos proyectos, como es el de Datos 101, que que es una empresa que orientada a dar servicios de copias de seguridad con respaldo en la nube. Eh, eso es lo primero que hicimos. Es decir, hicimos una encuesta a 100 empresas ¿vale? eh, para saber cómo realizaban o si estaban haciendo copias de seguridad de sus datos. Y ahí donde vimos que más del 80% de la gente eh, no hacía copias de seguridad. Estamos hablando del 2017, donde ya toda la tecnología que hay, que es más o menos sencillo hacer una copia de seguridad, pero la mayoría de empresas no lo hacen, ¿no? Y, y, y por eso hicimos esta encuesta y tuvimos claro que, que, que había, hay, había, hay una oportunidad, había una oportunidad. Y efectivamente, llevamos dos años con este proyecto, eh, prácticamente alcanzamos una facturación que para mí es interesante, unos 35.000 euros mensuales, eh, eh, y bueno, y creciendo, y, yendo a otros países, Italia y México, que son clientes que al final vienen a contratar aquí, pero bueno, que implica que tengamos que tener un soporte en distintos horarios y demás. Es un SaaS, ¿verdad? 101. Efe, efectivamente, SaaS de solución de copias de seguridad en el respaldo en la nube. Es decir, eh, tienes desde para hacer una copia de seguridad de tu escritorio, del teléfono móvil, hasta de servidores, máquinas virtuales, y el, ya lo, el producto más eh, grande, por así decirlo, más avanzado es el, el, los típicos disaster recovery para asegurar la continuidad del negocio, ¿no? ¿Y en qué se diferencia de otras alternativas que hay en el mercado? Porque sé es, que esto es, es, es distinto, ¿no? No es un Drive, no es un Dropbox... No, no, efectivamente. Es la, la parte... O sea, al final, un Dropbox, un Drive, etcétera, no deja de ser un disco duro en la nube, ¿no? Es decir, realmente no hace copias ni puedes eh, ir a... Bueno, si hay, cada vez va, avanza más el producto de Drive o el de Dropbox pero eh, hay muchos temas de versiones, de, de retención de los datos que no lo puedes tener o cifrado. Eh, al final, si tú tienes un ataque o un ransomware y al final estás sincronizando tus datos en un drive, eh, te cifra también los datos de, de, de, de tu drive o de tu Dropbox. Por lo tanto, la parte de seguridad, la parte de poder restaurar unos datos de hace un año, no la tienes tan cubierto y Además, es un, en la parte nosotros es, es un servicio semi-gestionado. ¿no? Eh, porque eh, lo que hacemos es procedimentar, que la, la, las copias se hagan periódicas, ¿no? y, eh, y además lo, el punto más importante es que verificamos si se ha hecho correctamente. ¿no? Entonces, eh, cada día enviamos un informe al cliente en su buzón de, de mail para que sepa que está tranquilo, hay una copia de seguridad que está hecho de sus sistemas, de sus escritorios, y, y al final es el, la, la mezcla entre el software, eh, el almacenamiento... Y la parte del informe que te hace que, que tienes una copia de seguridad, pero que sirve para algo. ¿no? Bueno. que Muchas veces hay gente que, dentro de esa encuesta que te comentaba antes, le preguntaba y dice: Sí, sí, hacemos copia de seguridad. Digo, ¿pero cómo? Digo, no, pues tenemos un pendrive ahí conectado al ordenador y. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo la copia? No lo sabemos. Bueno, no es copia. O sea, al final, si no eres capaz de, de, de poder rescatar una información X días antes, pues no es, no es, no es efectivo. Eh, ¿Cómo estamos eh, a estos niveles en las empresas españolas? Porque yo creo que incluso después del WannaCry, que parece que todos nos pusimos las pilas, me da la sensación de que hemos vuelto al mismo estado de antes, de, de cierta despreocupación. Sí, es decir... Bueno, el, el, en las grandes empresas seguramente es algo que sea más eh, por temas de cumplimientos legal, ISOs y demás, está más, más cubierto. Pero te puedo decir que en las pymes eh, la gran mayoría están totalmente mm, desprotegidas, sin ningún tipo de copias. no digo ya te digo 80% y hay muchas que, que me decían que sí por vergüenza, ¿no? Yeah. Sí, para no decir, oye, porque me ha, he tenido casos incluso de, de asesorías, gestorías contables que tienen datos de contabilidad de sus clientes y que no hacían copias de seguridad. Entonces, yo digo, en el segmento PyME, que al final también es donde más se orienta Datos 101, están bastante desprotegidas las PyMEs. Muy curioso, o sea, aparte es muy complicado montar estos sistemas. Yo en, en fotografía, como en la empresa de mi chica, el, el, como tienen te telas de información, eh, y es importante, ¿verdad? no puedes perder las fotos, tienen un, un valor para sus clientes. De montar una infraestructura tú es muy complicado. O sea que estos servicios tienen muchísimo sentido para una pyme que pueda tener un servicio barato, aparte de datos 101, es barato, ¿no? no es accesible. Sí, ya digo, el precio, el precio de acceso son 6,95 euros al mes. O sea que realmente está pensado para que lo pueda tener cualquiera, incluso en, en, si me apuras en una casa, en una casa particular, un autónomo. Sí, es para, sí. para lo típico del día que pierdes el ordenador, que es el día que dices, no me importaría pagar 100 euros por recuperar. Efectivamente. Es, es, de hecho, es uno de los argumentos de venta, sí. de cuánto estarías dispuesto a pagar por recuperar. Pero aquí con esto lo evitas a, claro. eh, de forma preventiva. Y no suficientemente cansado con Bocell y One y con Datos 101, te están metido más fregados. Eh, cuéntanos el resto de proyectos en los que estás. Bueno, vamos a ver. Eh... Sí, al final yo siempre cuando me junto con alguien digo de, de qué quieres que te hable de telefonía IP, de, de copias de seguridad, de IoT o de colchones, ¿no? es decir, tener un abanico importante, no. Al final eh, todo esto surge un poco a la hora del de, momento de que, que dejé, o sea, bueno, que, que, que hice la venta en, en, en Bocelia. Eh, lo, lo primero que evidentemente piensas es, dices, pues voy a invertir un poco de la parte que, que he ganado con esta con este exit en proyectos no entonces al principio pierdes un poco el norte, dices voy a invertir en, si puedo, en Cabify o en mi caso que invertí en miletrack en Coverfy, Buddy, etcétera pero me di cuenta de una cosa rápidamente y es que yo, inversor, no, no soy. Es decir, al final, inversor no deja de ser una profesión, ¿no? Si quieres realmente tener unos rendimientos y, y uno, vamos, a, algo de beneficio, ¿no? Entonces, eh, yo al final invertía en estas startup, pero o sea, no, no me involucraba a cero y era un poco como el que echa una quiniela, ¿no? Es decir, si tienes suerte, una de cada X eh, tendrá un buen retorno. y Pero claro, yo lo que me di rápidamente cuenta es que yo soy emprendedor, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no en vez de eh, apostar por empresas que no son mías, que también en menor grado sigo haciendo, pero por qué no en las aquellas ideas que creo que tienen un potencial, eh, invierto y me involucro y monto un equipo en torno a eso. Es una especie, o sea, un poco se podría decir que lo que hago es una especie de business builder, ¿no? Bueno, en cierto modo, porque... Eh, me involucro en el lanzamiento y luego siempre intento eh, poner a alguien que dirija el, todo el negocio, ¿no? Porque si no sería imposible poder gestionar todo esto, ¿no? eh, Entonces, eh, en, en, siguiendo un poco con esto que me preguntabas, eh, hemos lanzado una empresa en febrero que se llama Redexia, que está orientado en dar servicios de conectividad para IoT, ¿no? Eh, pero en una parte muy concreta dentro del mundo IoT, porque al final cuando hablas de IoT es como decir eh, informática, ¿no? es decir, que abarca un espectro amplísimo, ¿no? desde mmm, lo que es eh, la parte, como te decía, de conectividad, es decir, cómo se conectan los dispositivos, ¿no? eh, la parte del de software, ¿no? es decir, que, que, que muestra o visualiza la información recogida por esa información, hasta luego el posterior procesamiento de esos datos para dar algún tipo de conclusión o, o, o acción a realizar para, para las empresas ¿no? y nosotros nos hemos enfocado solamente en la parte de conectividad y en una tecnología muy concreta que es LoRaWAN ¿no? eh, LoRaWAN al final, ¿qué es? es una tecnología como podría ser el Wi-Fi eh, que te permite transmitir poca información de datos, pero a muy larga distancia y con un consumo de batería muy optimizado. ¿no? Entonces, es perfecto para todo lo que es sensorización, ¿no? telemetría. ¿no? Al final ya hablamos de IoT y demás, y telemetría, que es un un palabra más, eh, más viejo, más viejo uno, pues es, es lo, que, lo que para que se vea esta tecnología. ¿no? ¿Qué pasa? Casos prácticos, por ejemplo, estamos hablando de que eh, podemos medir elementos que están hasta 20 kilómetros de distancia y que van a estar emitiendo información en un, en un periodo de 12 años sin tener que cambiar la batería. Por ejemplo, para detectar incendios, eh, para poder hacer una optimización de las rutas de recogidas de papeleras, detectamos cuando están eh, llenas o no y, y mandamos eh, los servicios a recogerlos, temas de lectura de contadores de agua... Eh, en fin, hay una infinidad de, de, de posibles aplicaciones a esta tecnología infinitas. ¿no? Es decir, eh, Por eso también a su vez nosotros nos encargamos solamente de la parte de conectividad y luego cada empresa que se especializa en verticales explota nuestro servicio de tecnología. Volvemos, vamos a volver a nada al IoT, porque es el tema central, pero quería antes de nada que también que nos contaras Colchones Morfeo, porque a mí es unos proyectos yo al menos lo entiendo mejor que, que redes o sea, <risa> me encantan los temas de IoT, pero, pero es más complicado y Colchones Morfeo lo va a entender mucha gente. De hecho, yo iba he dado una charla de e-commerce y lo he puesto de ejemplo de marca nativa digital, que con el cambio de propuesta de valor frente a lo tradicional. ¿Qué es Col Colchones Morfeo? Bueno, eh, para mí, yo lo considero la oveja negra dentro de lo que es mi business builder, ¿no? Eh, y oveja negra no porque esté yendo mal, ¿no? Es porque se sale completamente de todo mi círculo de competencia, ¿no? Es decir, ni es B2B, ni es eh, TIC, eh, o TEC, exactamente, y, y encima es de colchones, que no, tengo, no, <risa> o sea, no, no, no tenía ni idea ni yo de colchones hasta que fui a la tienda a comprármela. Eh, es, es, esta idea surgió... Eh, a raíz de un amigo que estaba trabajando en el sector del mundo del colchón que me habló eh, de la posibilidad de, de crear en España una startup orientado a vender un solo tipo de colchón a través de internet ¿no? donde todo el proceso todo fuera exclusivamente a través de internet eh, yo ya había oído hablar de Casper eh, y me pareció que había una oportunidad porque realmente en España solamente estaba Marmota ¿no? y nosotros queríamos estamos convencidos que podíamos ofrecer un producto mejor eh, en precios competitivos y cuidar mucho el tema de atención al cliente ¿no? eh, y sí yo te digo no teníamos ni idea de e-commerce ni de B2C ni de colchón y nos pusimos manos a la obra y ya llevamos pues más de 2.000 colchones vendidos, eh, se venden más de 50 colchones todos los meses. Los principales emprendedores eh, consolera de este país, eh, bueno, eh, Juan Luis Hortelano, Pablo Ventura, Nacho González Barrios, todos eh, ya tienen un colchón morfeo y, y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados. Sí que es verdad que estamos aprendiendo mucho porque no conocíamos nada de este sector, ¿vale? Ni el mundo del e-commerce. Pero bueno, siempre, como dice mi madre, es decir, eh, un buen máster eh, me, me lo llevo para antes seguro. ¿no? Es decir, pero estamos muy contentos con los resultados de, de, del proyecto. Mola eso de las mejores startups duermen en colchón morfeo. Duermen <ríe> tranquilos. Un, es un buen eslogan. Pues volvemos al IOT, ¿eh? porque bueno, cada uno de tus proyectos lo haría para, para un podcast. Ya, sí. te, ya te iremos liando con, con el <ríe> tiempo. Pero he querido centrarme en el IOT porque es un tema que no hemos tocado en el podcast. Que lleva unos años como candente que está ahí, va creciendo, va creciendo, pero creo que crece mucho más en la sombra de que lo que la gente ve y creo que era interesante tocarlo. Eh, ya has contado un poco qué es Redexia, pero ¿cómo surge la idea? ¿Cómo se, se te ocurre a ti decirte me voy a meter de repente en el mundo de este los cacharros conectados? A ver, yo, como, como veis, eh, vengo del sector telco y es donde tengo mayor experiencia, más de 12 años, en un canal de distribución donde trabajamos con más 800 partners. Entonces, casi siempre, cuando te comentaba antes del círculo de competencia, intento de que lo que lance esté relacionado, que tenga algún elemento eh, que no tenga que empezar de cero. ¿no? Eh, dentro de esa búsqueda de qué de empezar, eh, conocí una tecnología que se estaba desarrollando que es la que he comentado antes que es LoraOne, que es open source es decir, cualquiera puede desarrollar aplicaciones eh, vi que tenía un potencial brutal porque a diferencia de otros eh, modelos de redes que se han desarrollado en el pasado por ejemplo como la GSM, ¿no? la, la móvil cuando hubo en su momento eh, LoraOne trabaja en banda no licenciada, es decir, para tú poder operar una red LoraOne no necesitas tener una licencia que en el mundo móvil son millonarias, ¿no? Entonces, el mundo móvil está restringido pues, a multinacionales con fondos de inversión potentísimos y por eso, de hecho, en España hay 3, 4 operadores con red propia, ¿no? Sin embargo, en este caso, en el LoRaWAN, eh, se abre la posibilidad de que cualquiera sin una grandísima inversión puede desarrollar una red, de, en este caso orientado exclusivamente al internet de las cosas, ¿no? Además, en España eh, daba la casualidad que ninguna empresa se había lanzado a explotar esta tecnología. Si te vas, por ejemplo, en Francia, hace más de cinco años que, que, que ya están explotando una red Lora One, Francia, Bélgica, en total hay 90 países que ya explotan este tipo de tecnología, pero aquí en España no se ha desarrollado. ¿no? Entonces vimos claramente una oportunidad que decíamos, oye. El IoT es, es un negocio incipiente, ¿no? Eh, donde se estima que va a haber un crecimiento de 2 billones de objetos conectados eh, antes de 2021. ¿vale? Es algo que está arrancando, como tú has dicho, es eh, va muy en la sombra, pero cada vez más hay más elementos que se van a conectar. De hecho, va a ser una explosión que yo estimo que va a ser sobre todo el año que viene. ¿no? Eh, porque al final todo tiende a la eficiencia ¿no? y para, ef para ser eficiente hay que medir. Para poder corregir, ¿no? Entonces, eh, con LoRaWAN, pues como te he comentado antes, puedes conectar objetos a larga distancia con unos consumos de batería ínfimos y a un coste de conectividad también que es 10 eh, veces inferior a cualquier otra tecnología que hay actualmente. Y el tema de que has dicho de que no hace falta licencia para la para banda. Yo, yo que soy, en parte de telecomunicaciones, reconozco que se me queda muy por encima de mis capacidades. ¿Esto es por algo en concreto? ¿Porque todavía no se ha regulado? ¿O simplemente porque ese rango, espectro de frecuencia, se sabe que no se va a regular? Es, está dentro de lo que es el organismo internacional. Está trabajando en, la, en los 868 MHz, que es una banda ISM que es libre para el libre uso. ¿no? Es decir, hay una... Dentro de que es libre sí que hay unos, eh, digamos unos estándares, unas unos limitaciones que hay que respetar para que todo el mundo que quiera trabajar en esa banda pueda hacerlo sin que nadie abuse de, del espectro radioeléctrico. Y, y sin ¿no? chocar a lo mejor demasiado unos con otros. Exactamente. Y... Vale. Y también dando un pelín pasito para atrás, si hay alguien de la audiencia que dice, yo es que la primera vez que he escuchado lo que es el IoT y estés empezando a hablar palabrotas», ¿Cómo explicaríamos esto para todos los públicos? ¿Qué es el IoT para alguien que no lo entienda todavía? Bueno, ya, como te decía también, el IoT es, es, una, es un acrónimo que la gente de marketing, igual que en su momento hablaban de cloud cuando hablamos de virtualización, ¿no? Es una palabra de esto del Internet of Things, el Internet de las cosas, ¿no? Al final lo que se trata es que eh, cada vez más va a haber elementos eh, que se conecten a internet directamente. Tanto si es eh, un sensor de temperatura, como si es un smartwatch, eh, si es un detector de presencia, eh, una cámara IP, todo esto está dentro del mundo del internet de las cosas. ¿no? Eh, entonces hay distintos Dentro de ese, ese mundo del Internet de las Cosas hay varios, eh, como si dejamos capas. no Está la capa de conectividad, que es cómo se conectan esos objetos. ¿vale? Eh, pueden ser, hay distintas tecnologías: Bluetooth, Wi-Fi, eh, Lora One en este caso, Narrowband de Ti, Hay muchas tecnologías, o incluso con 3G, 4G. Eh, luego hay una parte de lo que son los dispositivos, ¿no? que pueden ser eh, bueno, desde una Amazon Alexa, que también podría entrar del en mundo de. IoT eh, o IoT, eh, un smartwatch, como he dicho, un sensor de temperatura, un sen sensor para abrir puertas de garaje eh, y luego el software para visualizar esa información y luego todo lo que es la interpretación de, de, de esos datos, bien sea con Machine Learning, Big Data, con el fin de, de que el, si recojo mucha información, pero qué hago con esos datos, ¿no? Es tanto si voy a optimizar rutas como si voy a optimizar procesos de fabricación, necesito hacer algo con esos datos. ¿no? Entonces es por eso el IoT es todo lo que abarca todas esas distintas capas con el fin de, de, de, de, de, bueno, de, de poder optimizar y ser más eficientes en negocios y, y, y en casas. Pero la gracia es que el IoT a, a, afecta todo porque básicamente en industria está claro que se va a aplicar. ¿no? Es decir, yo tengo procesos de fabricación en una fábrica, medir todo, que ahora mismo muchas cosas no se están midiendo, pues los tiempos de cada fase y demás es algo interesante. En agricultura se está empezando a utilizar un montón para medir el pH de la tierra, la humedad y demás y automatizar riesgos. Sí. Es decir, yo lo estoy empezando a ver como casos de uso en absolutamente todas las facetas de nuestra vida. Desde las capas, como has dicho tú, ¿no? pues los Alexa y demás, que es la capa más cercana al consumidor, cacharros más grandes y 100% conectados vía Wi-Fi, hasta pequeños dispositivos que van a estar midiendo pues, un sensor de presencia o un pH de la tierra o cualquier cosita. Es decir, ¿Alguna aplicación que tú estés viendo como que sea la leche, ¿no? que digas esto no se me hubiera ocurrido nunca y se está aplicando? A ver, dentro, y bueno, voy a barrer un poco para mi claro. terreno también. Eh, hay una cosa que, que es la, la localización de activos, ¿no? El seguimiento de, de mascotas o seguimientos de, de bicicletas, motos, etcétera. Eh, en, con la tecnología, en este caso Lora One eh, vamos a poder eh, dar seguimiento a objetos que con tecnología GPS eh, había, eh, con su, o sea, había una baja autonomía, es decir, había que recargar cada poco y gracias a Lora One vamos a poder traquear objetos como unas llaves, por ejemplo, eh, eh, durante años es decir, sin tener que recargar la batería ¿no? o mascotas, ahora que el mundo de las mascotas la gente tiene prácticamente más mascotas que hijos poder trackear eh, dar seguimiento a mascotas sin tener que estar recargando baterías yo creo que va a hacer que cada vez más gente eh, tenga tracking de objetos es decir, de, de, de activos en general, y, y eso es lo permite la, la tecnología Lora One eh, otros casos, pues lo que has dicho tú y más en este país todo el tema de la agricultura el hecho de poder eh, tener mucho más información va a poder permitir tener muchas mejores cosechas y mucho más productividad en lo que es en el mundo de la agricultura, ¿no? Esto es casi siempre, dependiendo del sector, empieza a llegar masivamente en el sector empresarial y luego se adopta también en el sector eh, en el sector residencial. ¿no? Y vamos, ya te digo yo, eh, que llevamos prácticamente dos años con este proyecto de Redexia, eh, las verticales, cada, cada semana nos encontramos verticales nuevas es, y esto no tiene límite, es decir, al final por eso el tema del internet de las cosas o incluso a veces he oído hablar de internet of everything, ¿no? Internet de todo, eh, porque todo va a estar conectado a internet, ¿no? y eso es el, el mundo hiperconectado que va a dar muchas opciones y, y, y va a despertar muchos negocios en torno solamente a la especialización del IoT. Cuando contás el seguimiento de mascotas, pues porque yo tengo un perro loco que me va a muy bien porque sí. a veces se, se a correr detrás de bichos por sí. el monte, pero acordaba Yo hace como 12-13 años trajimos a Kevin Warwick que era un experto en cibernética Ya nos contaba que habían implantado un chip, lo habían implantado a su hija para seguirle y demás. Parece una tontería pero con ese tipo de tecnologías y te permite tener un, un chip que te haga tracking de, por ejemplo, de tu hijo sí. y que eso no haya que recargarlo durante años, pues para muchos padres puede ser también una tranquilidad, ¿no? De saber, oye, sobre todo con las cosas que vemos también a día de hoy. Claro, al final es, es seguridad, ¿no? Decía, hay muchos aspectos que cubren, seguridad, disponibilidad. Ya te digo, el hecho de poder el, el concepto de IoT, porque al final los trackers existían, ¿no? pero el que lo que es rompedor es que puedas te, no tener que recargar durante años. ¿no? Es decir, eso al final muchas veces eh, en otros tipos de aplicaciones, cuando algo tienes que estar recargándolo constantemente, al final dejas de usarlo muchas veces. ¿no? Me dicen, Joder, la, la, lo tedioso que es estar recargando algo permanentemente, al final pues eh, sales con el perro sin el eso y al final lo terminas metiendo en un cajón. Pero algo de ponerlo fácilmente que aguante, aguante meses, años, yo creo que va a democratizar el uso del tracking de, de, de objetos. Ya no entramos en la parte más de privacidad y demás y, y el seguimiento de, de cosas o, o personas, ¿no? Pero eso va a abrir un, un campo muy importante en ese en ese aspecto. Luego, eh, todo lo dices, todo esto utiliza una red de Lora one pero sé que hay, hay una cosa que se llama LoraLions. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué sí. es esto? Sí, bueno, esto, esto es muy sencillo, ¿no? Es decir, igual que en, en el. Eh, hay también una alianza que se llama Wi-Fi, Wifi Alliance, ¿vale? Eh, que es para. Un poco son los que. Es el organismo que define las reglas de juego entre las distintas empresas que usamos LoRaWAN, ¿no? Es decir, por un lado eh, define un poco los límites y las buenas prácticas a seguir y por otro lado también eh, fomenta el desarrollo y la opción de esta tecnología, ¿no? Es decir, ahora mismo LoRaWAN es la tecnología que más dispositivos IoT está fabricando y enviando en destino, es decir eh, si hacemos comparativa con cualquier otra tecnología IoT, salvando la distancia con, con, con el Wi-Fi que también se usan para otras para los otros aspectos, ahora mismo LoRaWAN es, el, es el, lo que es la tecnología más usada en el mundo IoT, ¿vale? Aunque ahora mismo parece incipiente, pero es es, es, es, yo creo que es un dato bastante bueno y que se está fomentando al final eh, frente a otras tecnologías que son más cerradas, por ejemplo la que puede ofrecer un operador tradicional como es el Narrowband IoT, que está empezando a comercializarlo ahora, eh, es que al ser open source hay una comunidad ¿no? y tenemos experiencias en, en otros ámbitos como en el mundo Linux y demás, cuando hay una comunidad que respalda una tecnología Facilita la adopción y masifica la adopción, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos convencidos que el Ora One va a ser el, el, el, el estándar en conectividad para sensorización en general, ¿no? Pinta bien, pinta bien. Aparte de todo lo que sea innovación abierta, código abierto y más, genera que, que además, cualquier país lo pueda utilizar, ¿no? Claro. Estamos hablando muchas veces de aplicaciones que se nos ocurren en Europa, pero, por ejemplo, en África hay multitud de otras aplicaciones que son más accesibles y es código abierto y no hay que pagar tantas licencias o no las podrían aplicar. Es, es, es, eh, ya aprovecho que comentas lo de África, porque hay un par que, que está en en, en Botswana, que usan justamente eh, Lora One para dar seguimiento a lo que son rinocerontes, rinoceronte, evitar casa furtiva y demás. Y gracias a, a que es una tecnología muy eh, económica de implementar, pues hace que se usan en casos que en, en, en otros escenarios sería muy costoso y en países, como tú dices, con recursos muy limitados no, no podían implementarlo. Las posibilidades, insisto, son infinitas. Mola. Y... Pues ya, ¿cuál es el estado de IoT en el mundo? Ya has dicho que para ti el año que viene es año de, de despegue generalizado, pero ¿cómo estamos ahora, tanto en el mundo como en España? ¿Estamos muy retrasados en España o, o somos un país activo en esto del IoT? Bueno, ya te digo, en cuanto son tecnologías eh, como son LoRaWAN, arroban IoT, que son tecnologías LPWAN, ¿no? de, de largo alcance, bajo consumo de batería, eh, en España estamos en bragas todavía, ¿no? Es decir, frente a otros países, se está, estamos muy atrás, ¿no? Eh, por eso, en cierto modo, nosotros hemos eh, aprovechado esa, ese, ese gap y hemos entrado en el mercado. Pero, sin embargo, eh, en otros aspectos de IoT, eh, por ejemplo, lo que es en el desarrollo de, de software de visualización de datos, hay varias startups españolas que, que están haciendo un trabajo muy interesante. Una es things.io, y otra que es Zingers, que son, bueno, de hecho, Zingers, si no me equivoco, lo presentan, lo presentaban esta semana en el, en el boot de Seed Rocket en Barcelona. Eh, y ya te digo, es, hay bastantes empresas apostando por el IoT ¿no? eh, luego a nivel de lo que son la adopción por parte de empresas, eh, nosotros que estamos trabajando con, con grandes integradores como Altran, eh, Atos, Indra por ser más español, eh, se ve que justamente cuando hemos lanzado esto est estaban deseando poder tener una tecnología con el que solucionar ese gap de, de largo alcance bajo consumo de batería y se está empezando a desarrollar cada vez más en verticales en, en, en, en, en IOT en España. ¿no? Sí que es verdad que te vas a otros países, Estados Unidos por supuesto, no pero bueno, en Francia es uno de los países donde más ha avanzado esta parte de, en conectividad. ya Por, por curiosidad, eh, ¿por qué esta tecnología Lora One, eh, tiene tanto alcance con tan bajo consumo? ¿Cuál, cuál es la, ¿Cuáles son las claves que hay por, por debajo para permitir esto? Bueno, es... es eh, para tampoco entrar muy profundizar mucho en la parte más estricta, puramente técnica, vamos a decir que por un lado usa una banda que está en los 868 MHz, por lo tanto, eh, permite una mayor penetración, eh, es menos susceptible a interferencias. Eh, y además, en lo que es a nivel electrónica, lo que es el protocolo la forma en el que transmite desde el sensor hasta el, el, el, lo que es la red, el, la red de antenas, está optimizado para est no estar mucho tiempo escuchando. Es decir, siempre es el sensor hacia el, la red que transmite y eso permite reducir drásticamente el consumo de batería. Yo te digo, en la parte más eh, eh, técnica, tampoco soy muy muy, muy técnico, sí. pero... T -t tampoco la sí. idea profundizada, porque mucha de nuestra audiencia, más gente de negocio y demás, pero sí. Sí, era curiosidad por entenderlo. Y también entiendo que entonces que hay que poner los, los sensores en los distintos sitios y luego hay que poner antenas o, o ya se aprovechan antenas existentes. No, hay que desplegar nuevas antenas. En, luego en ciudades como Madrid, por ejemplo, donde estamos desplegando nuestra red ya en Madrid y Barcelona, eh, te permite una distancia de antenas entre 3 y 4 porque hay una mayor densidad de, de edificios y la propagación es más, es más baja. Sin embargo, en, en, en espacios más abiertos, para, como hemos dicho, aplicaciones más de agricultura o en entornos abiertos, Estamos llegando a conectar objetos a más de 40 kilómetros o sea, con una sola antena. Entonces, es, es, es algo que en otras tecnologías sería impensable y menos con consumos bajos de batería. ¿no? Entonces, ya te digo, desde todas las aplicaciones que hemos dicho de prevención, mantenimiento, y es que hasta dentro de una misma oficina no para edificios inteligentes. no es decir El hecho de decir en esta propia sala poder instalar un detector de humo, sin decir voy a cablear, eh, voy a meter electricidad, red, etcétera. Aquí prácticamente llegas con una pegatina 3M, lo enchufas y a conectar. ¿no? Entonces, tener una flexibilidad y una, y una agilidad, tanto en, incluso en, en aplicaciones de domótica, ¿no? que, que, que en otras tecnologías como el wifi sería impensable, porque tendrías que conectarlo a electricidad eh, y, y luego que hubiera un, un, un, un router wireless pues más o menos cerca para para poder tener cobertura no a, a, a, a dos kilómetros no. Y como des estáis desplegando a la Madrid-Barcelona, sí. significaría que una vez que estéis desplegados, cualquiera que quiera utilizar esta red podría conectar ya simplemente sus sensores y tendría la red como si fuera una red de, de otro tipo. Exactamente, es decir, bueno. entra en nuestra en la página web, da de alta los dispositivos, es decir, esto es un poco pues cada dispositivo tiene un, un, dos claves que tiene que dar de alta en el sistema y automáticamente se empieza a conectar y, y a visualizar la información, o sea, es muy sencillo, es un plug and play total. ¿Y cuál es el modelo aquí de, de negocio? ¿Vosotros cobráis por dispositivo conectado o, o cómo funciona? Efectivamente, hay, eh, es una suscripción anual ¿vale? Eh, y luego va a depender del número de veces que el sensor transmite a lo largo del día que van desde uno o dos conexiones diarias, lo típico, por ejemplo, de un contador de agua que no necesitas tener más información que el consumo que ha tenido ese día, eh, hasta eh, a lo mejor un, un localizador de, de, de una flota o de contenedores que a lo mejor necesitas que a lo largo del día te transmitas 50, 60 o 100 y pico veces al día su, su, ubic, su localización, ¿no? Y entonces el precio pues ronda entre 3-4 euros por dispositivo en función del número de conexiones diarias hasta 8-9 euros año, por año. O sea que... Está muy bien. Yo lo que hice dices del agua me parece una pasada porque yo, puedo decir, yo tengo el contador del agua de detrás de la, de la, la, joder, la lavadora. Me parece una es que tenemos que hacer la medición al mes y apuntarlo en una hoja, que esto me parece, del siglo pasado tengo que sacar la, la lavadora, mirarlo, porque es complicado, bajar abajo y apuntarlo en una hoja. A mí me parece el sistema más arcaico del mundo. Y yo pagaría 3 euros al año por no tener que mover mi lavadora. Claro, y, y, imagínate también las empresas, aunque eh, luego pueda tener un impacto en lo que es parte más laboral de las empresas, eh, pero bueno, eso forma parte de la eficiencia, eh, que ya no tendrán que mandar eh, técnicos a casa a hacer la lectura de contadores, ¿no? es decir, eh, también que eso es un poco del siglo pasado, ¿no? es decir, con toda la tecnología que hoy en día no no no mandar una persona a cada casa a hacer la lectura pues ya te digo es, es de, entra dentro de las de los verticales que más se van a desarrollar en lo que es en la parte IoT que es eh, y más concretamente en la parte de redes de largo alcance bajo consumo de baterías la parte del seguimiento de objetos y la parte de en general de smart metering no de poder monitorizar eh, contadores de agua de gas eh, de, de, incluso electricidad ¿no? es decir, para monitorizar eh, torres de eléctricas eh, sin tener que hacer una gran inversión en cableado y, y en elementos que en caso de que haya una caída de electricidad, pues van a aguantar tiempo transmitiendo la información Mola, me, me está gustando mucho todo esto eh, ¿Qué cosas ves a, a medio plazo? Oportunidades, sobre todo pensando la ¿no? gente dice, oye, me gusta esto del IoT, ¿qué oportunidades de negocio hay de aquí a 3-5 años? y sobre todo el desarrollo de verticales, ¿no? es decir, eh, al final hay tantas, o sea, hay un, hay muchos sensores disponibles porque lo puedes saber de temperatura, de, de humedad, de, de luminosidad, de en fin, mil parámetros distintos, pero no hay tanta gente ...que está explotando todos los potenciales verticales, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros teníamos un caso de un restaurante... Eh, ...que durante el fin de semana había tenido una avería en la cámara frigorífica... Eh, ...no, como no tenían ninguna forma de, de monitorizarlo, eh, no se enteraron... Y cuando llegaron el lunes por la mañana se dieron cuenta que... Eh, ...toda la carne se había podrido, evidentemente, y encima no pudieron abrir ese día, ¿no? Porque, claro, no tenían materia prima para empezar... Entonces, claro, el impacto de, de, de pérdida que supone esto eh, cubre bueno, sobradamente la, la inversión en, en, en monitorizar todos estos aspectos. Y nosotros, como no vamos al cliente final, lo que vemos que hace falta muchas empresas que desarrollen verticales concretos para el de negocio. Y hay, hay muchos que explotar y que ahora mismo no, no, no están cubiertos. Hay no, nichos a saco, entonces, sí. cuando todo el que conozca un, un vertical concreto que vea posibilidades de aplicación. A mí se me ocurría que lo visto eso el tema de los contadores en directo del grifo de cerveza, que ya hay empresas que lo están haciendo, sí. pero casi todas las empresas han encontrado el problema de, de bueno pues eso, lo, la carga energética, como comunico y sí. demás. Cuando esto todo esto está resuelto, pues al final puedes tener un, un, un control en tiempo real del, del, de la cerveza que se está virtiendo en un bar y saber cuando tienes que generar un suministro de forma automática, por ejemplo. Claro, y además tiene una, un componente que a mí me encanta y es que es, son negocios con con ingresos recurrentes normalmente, entonces eh, cuando más clientes tienes, pues más cobras todos los meses y, y normalmente con una solución SaaS, que al final deja de ser una solución SaaS que, que, que explota un dato a través de, de una red. Hablamos de LoRaWAN, pero puede ser cualquier otra, hay Sigfox, está una Arroband IoT, o Wi-Fi, o Bluetooth, o sea, hay muchas tecnologías, cada una es adecuada para un determinado caso de uso, pero te digo es, hay muchísimos verticales y, y cada vez veo más también empresas que desarrollan software para interpretar la información. Quería preguntarte ahora una pregunta nos hacía Carlos Pereira por, por Twitter, pero que tiene mucho que ver con la pregunta que yo también te quería hacer, que es al final los últimos dos años he visto ¿hay alguna noticia relacionada con la seguridad de dispositivos IoT. Desde dispositivos que vienen con passwords por, por defecto a la pregunta concreta nos hacía Carlos que, que nos decía oye ¿qué futuro nos espera con los ataques a dispositivos IoT? Y si estamos seguros con tanto dispositivo que tiene servidores en lugares desconocidos. no Están las la, la doble vertientes la propia seguridad del dispositivo y luego a dónde envía la información el dispositivo. Está claro que al final esto siempre sobrepasa, ¿no? Es decir, todo, todo es hackeable, ¿no? Es decir, el que diga lo contrario es que no ha sufrido nunca un ataque, ¿no? Es decir, eh, dentro de, de... asumiendo en parte esa, ese riesgo, todas las tecnologías que están surgiendo nuevas, concretamente, ya te hablo, la, la, la que más me pilla de cerca es que es LoRaWAN, eh, se ha hecho un fuerte hincapié en la parte de seguridad, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, eh, dentro de LoRaWAN hay tres claves distintas. Es decir, es, hay una clave por dispositivo, hay una clave para conectarse a la red y luego hay una clave para descifrar la, inf la información que se usa en una aplicación concreta. Es decir, en el caso de LoRaWAN es muy difícil que, que vulnerar esa información. Pero sí que es verdad que eh, esto que comentas de password por defecto de productos que uno compra en China y lo instala alegremente en casa. Y bueno, todo esto que está habiendo ahora estos días de Huawei y demás, ¿dónde está el, tra el caballo de Troya? no es Sí que es verdad que es inevitable hacerse esa pregunta, pero yo que creo que cada vez más a nivel técnico eh, se hace más eh, hincapié, se apuesta mucho por la seguridad. Y sí que, en fin, si estamos hablando de empresas con datos sensibles, pues hay que, hay que redoblar todo lo que es auditoría, sistemas de gestión de, de la seguridad, para verificar que no hay fallas en, y filtraciones de información. Sobre todo ser conscientes de que hay que mirarlo, ¿no? Que yo Exacto. creo que muchas veces actuamos en piloto automático, compramos un cacharro, lo conectamos y ni no, nos planteamos que eso es para estar emitiendo información a otro lado. Efectivamente, y además... También a veces eh, hay mucha gente Que es muy celosa de su información Y como tú dices, luego suben alegremente Fotos suyas con Datos, eh, al final cuando viajas Facebook, Google, tienen toda la información Tuya, ¿no? Si al final es por un tema De seguridad, pues eh, también Merece la pena, ¿no? Pero Ya te digo es, es, es Hay que ser Conscientes de, de, de Que hay que hacer un hincapié porque hay mucha dejadez ¿No? Como te comentaba antes, fíjate Si en, en, en negocios la gente no hace copias de seguridad, pues imagínate cuando se trata de <risa> dispositivos, de dispositivos que, que llegan y prácticamente es un plug and play, ¿no? ser sí, es la leche. <risa> a esto de respeto, ¿tú crees que hace falta o se va a generar regulación al respecto? ¿O básicamente pues con cosas como el ORA, Alliance y demás ya hay una cierta autorregulación o unos criterios suficientes como para que no haga falta que el, los estados se metan en este tipo de cosas? Pues Es una pregunta complicada, eh, yo no soy muy en general eh, a favor de, de, de regular, ¿no? es decir, eh, sí que es verdad que aquí hay temas de, de datos críticos y sensibles que, que, que, bueno, que hay que redoblar, pero yo creo que, que, que hay sistemas, hay ISOs que, que, que apuestan por todo el tema de la, de la seguridad de la información y lo que hay que hacer más hincapié y en, en esto y a lo mejor en normativas como la RGPD, ¿no? cosas más técnicas aplicadas al IOT, pero no, no más una regulación estrictamente donde se involucran los estados, que, que no va a ser inevitable. no Al final, en cierto modo, siempre eh, y, y más con estos últimos cambios donde eh, hay tendencias más eh, de entrometerse eh, en lo que es... Eh, Siempre tienen que mirar un poquito sí. para, que, para que se note que están ahí. ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, ¿Y crees que desde la administración pública, más allá de regulaciones, pueden ayudar al impulso de todo esto o, o pueden hacer algo para facilitar la adopción de este tipo de, de tecnología, sobre todo en sectores industriales o la, el agrícola, donde empezamos a ser un poquito más competitivos y a optimizar procesos o nos quedamos fuera de juego con otras regiones? Sí, en ese sentido hay ciertos movimientos que vienen desde Europa con el tema este de Horizonte 2020... Y, bueno, y a través también de red.es, eh, donde están apostando mucho eh, por Smart Cities. ¿no? Hay muchísimo dinero que está llegando y muchas ciudades que están invirtiendo en ese dinero, en, en, en digitalizar procesos, como ya te digo, el de recogida de, de residuos, eh, temas de regadíos, para optimizar el regadío de, de plantas en, dentro de la ciudad. Eh, el problema a veces es que llega el dinero y, y llega la necesidad de gastárselo y no hay un plan director, no es decir, eh, eh, para que esa inversión no al cabo de los años no esté ahí en desuso. ¿no? Eh, yo creo que quizás esas ayudas tendrían que estar más orientados a la empresa privada o compaginar también en em empresas privadas eh, para que, Aparte también, al final siempre hemos visto que el, cuando más se desarrolla la, una tecnología es cuando hay aplicaciones profesionales que, que lo potencian. ¿no? Y sí que hay algunas ayudas, Industrias 4.0, pero nosotros que estamos, ya digo, dos desde febrero eh, con este proyecto, vemos que hay muchas empresas que todavía no... no y no es un tema de coste, ¿eh? porque eh, el IoT bueno, en determinadas tecnologías es, es, es bastante económico, ¿no? y casi siempre es, es fácil justificar con un informe o con una propuesta el ahorro o la optimización en la eficiencia que se va a tener. ¿no? Entonces yo creo que sería bueno que haya mayor respaldo de la administración para... Pero bueno, yo tampoco tengo mucha fe en esa parte. <risa> mejor, mejor no depender sí, de ellos sí. siempre. Eh, tengo unas cuantas preguntas se se hacían por Twitter, pero o sea, salen un poco de, de toda esta parte de IoT. Así que tú la última pregunta al respecto, es, oye, ¿qué planes a medio plazo tenéis en, en redes? ¿Y aquellos siguientes pasos que vais a dar? Bueno, los siguientes pasos que van muy orientados a... a una vez que tengamos desplegado la red de Madrid en, Bar en Barcelona... Eh, Abrir la comercialización de productos de, como te he dicho, de seguimiento de mascotas, bicicletas, motos. Por ejemplo, en Madrid hay más de 18.000 motos con robos a diario. Eh, es un producto muy demandado. Eh, ese es el, lo que vamos a hacer a, a corto plazo. Eh, y luego tenemos pensado cubrir todo lo que es el territorio nacional en un periodo máximo de tres años, ¿no? Joder, O sea, una, una red propia que cubra todo el territorio. Exactamente. Y eh, para ser más ambiciosos aún, queremos cubrir las 10 principales ciudades antes de final de año. Entonces, eh, es un reto importante, lo sabemos, pero también estamos teniendo una muy buena acogida, tanto la parte de, de lo que es eh, grandes integradores como micro microintegradores, que ven que, que las posibilidades son infinitas y, y queremos materializar todos esos proyectos que hay con, con la red, porque si no hay red, no hay nada que medir ni... Ni, ni servicios que ofrecer así que necesitamos la red para nosotros es la carretera normal pues nada a ver si hacemos un podcast en un añito así vemos el, el estado cómo va evolucionando porque yo tengo claro que el IOT pues eh, de aquí cada año que pase va a ser algo totalmente distinto veremos por, muchas por posibilidades te tiro preguntas que te han hecho ha sido de la gente que más personas nos han preguntado por, por Twitter se nota tu, tu influencia empezamos por las preguntas de Miguel Caballero que, que me sé que os lleváis bien pero aprove aprovechaba a tirarte alguna pregunta que creo que es bastante interesante eh, nos decías al principio, estás metido en mil fregados y una de las preguntas de Miguel va por ahí. ¿Cómo eres capaz de dedicarte a gestionar tantos proyectos a la vez y sobre todo tan distintos? ¿no? Porque no, dentro de que se huele, ¿no? que tienen una cierta relación entre ellos, son cosas totalmente distintas. Pues lo he comentado así por encima, pero yo creo que las, la clave es delegar. ¿no? Es decir, eh, eh, es imposible... Bueno, sí, hay casos como, como Elon Musk y demás, y que por supuesto ni, ni pretendo ni, ni, ni, ni aspiro a compararme con, con él, pero eh, para la gente humana como yo eh, es clave apostar por, por personas, ¿no? Es decir, yo en cada uno de estos proyectos que hemos eh, estado comentando eh, hay un gestor, un CEO, como así decir, y al final... Eh, en, los, en los periodos iniciales del lanzamiento hago mucho push y, y acompaño en todo el proceso, e incluso se puede decir que lo lidero, eh, pero enseguida eh, entra una persona eh, a gestionar cada proyecto porque si no sería imposible, inviable eh, estar a full en cada proyecto. ¿no? Y, y al final también una de las cosas que bueno, yo creo que están en todos los, los libros negros de los emprendedores es que algo part-time es difícil que tenga éxito. Y, y no, aquí yo tengo claro que cada vez cuando un proyecto está más o menos lanzado hay una persona que, que se encarga en el día a día no, perfecto, al final está claro, tener sí. a alguien que lidere y, y tú puedes aportar tu know-how, haces el arranque esa parte es seguramente la que más te entusiasma ¿no? al emprendedor le gusta arrancar las sí. cosas pero luego la gestión del día a día tampoco es la cosa más agradable totalmente, yo no me considero para nada un gestor y considero que hay gente que hace esa parte mil veces mejor que yo y, bueno, y otra de las cosas que se repite hasta la, la saciedad es que bueno, tienes que rodearte de gente mejor que tú en esos aspectos. Otra preguntita hacia Miguel. Miguel ha he hecho un montón de preguntas, pero muy buenas, así la voy a lanzar. Además, yo también le tengo mucho cariño, así que a Miguel no le puedo decir que no. Eh, decía una que es, ¿qué piensas del modelo de inversión en startups del tipo incineradora de pasta mensual? Es decir, estos modelos al final de, de quemar caja, que son muchos modelos todo nada, ¿no? De, Sí, al final yo creo que la palabra lo dice muy bien, ¿no?, incineradora. Al final lo que pasa es que desde mi punto de vista eh, y en los proyectos que he participado hasta ahora eh, ha sido bastante bootstrapping, ¿no? Entonces me sorprenden mucho los modelos en aquellos que están basados en crecer muy rápido sin preocuparse lo más mínimo en vender. Y, y yo no creo, no creo en ellos, ni, ni me sentiría capaz. Ahora sí que es verdad que por ahí hay emprendedores que están haciendo trabajos eh, excelentes como no sé Globo, Buddy, este man que, están, que están creciendo o, o Mr. Jeff, que están creciendo a, a velocidades brutales eh, y está claro que al final hay determinados servicios o proyectos que, que, que requieren inversión, ¿no? es decir, no puedes eh, inventar o crear el, un iPhone si no tienes capital privado. Y hay otros que son más susceptibles eh, quizás a, a, a ir en modelos boost strapping ¿no? como pueden ser algunos SaaS eh. ahora que hay bastante auge de lo que es toda la ola makers en el mundo de startups eh, hay gente que hace proyectos muy concretos que, que son capaces de monetizar muy rápido y que crecen bueno aquí está el el, el Peter Liebel que, que hace un montón de... Yo creo que es un poco el, el gurú de, del mundo maker, que tiene proyectos como el de Nomad List que, que factura muchísimo dinero y donde prácticamente es el solo al, al mando, ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, sí que es, no lo entiendo mucho el, el, el modelo de quemar mucho dinero, ¿vale? Yo seguramente no sería capaz, pero entiendo que hay modelos de negocio que lo requieren y, y para eso están también los fondos que también apuestan por ellos Y además yo creo que personalmente, lo has dicho tú un poco intrínsecamente, tienes que valer ¿no? es decir, eh, porque la personalidad de cada uno se encuentra mucho más cómodo haciendo las cosas de una manera es decir, para hacer estos proyectos de quemar mucho dinero también tú, o sea, tienes que estar preparado mentalmente, ¿eh? si yo por ejemplo soy una marrate, decir, a mí hace grandes gastos también me cuesta, sí. eh, no sería capaz de gestionar 50 millones de inversión a tirar sin, sin ver ventas directas Está claro, está claro. Hay que yo hay que Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, pregunta, aparte que esta siempre me gusta hacer, la hacía también Miguel, eh, ¿qué tiene Murcia para que haya tanto caso de éxito para una relativamente baja densidad de, de emprendedores? Y es que además bueno, está tu caso, pero tenemos ahí a Javier López que están haciendo cosas muy chulas, los chicos de Minders ha habido varios éxitos últimamente. Eh, Erasmusu, que es la de Javier López, sí. ha vendido a, a como era a Spotahome. Mola Murcia, ¿qué pasa ahí? Un IPC componentes, que no olvidemos claro. 300 millones sí, de sí. euros de... Factor. Ahí en Alama, ¿no? Sí, Además. Sí, eh, pues es una buena pregunta. Yo creo que eh, como estamos un poco ahí alejados de, de, del mundo, ¿no? Es, ahora se, se ha puesto el mundo a lo murciano, ¿no? salía eh, hasta en el mundo Today. Eh, y, y tampoco, al final, todos los ecosistemas de inversión y demás están en las grandes ciudades. Pues nosotros vamos un poco más, somos más guerrilleros, ¿no? Entonces somos, creo, ya te digo, voy a defender un poco mi tierra, ¿no? Somos muy eficientes eh, y, y, y, muy, y, y estamos bastante, eh, como te diría, eh, capacitados para sufrir, ¿no? Y porque yo he visto, ya te digo, muchos proyectos muy interesantes que están cocinando en, en Murcia, pero también creo, y, y ahí ya me, la región me va a perdonar, eh, pero también están habiendo muchos otros proyectos muy interesantes en toda España y yo creo que lo único que está pasando es que se está despertando ¿no? sí. un poco. Mola, yo estuve hace poco en Startup Weekend en, justo en Murcia, me envió Raúl García serapio de Neuromobile, que aparte también le quiero entrevistar pronto para que se vea más talento de, de ahí. Sí. Y joder, se respiraba a los chicos, de, que había muchos chicos de la universidad, con muchas ganas de crear proyectos. Todo, yo creo que todo esto va permeando ¿no? el que haya casos de éxito, que Total. cada vez haya más visibilidad de los emprendedores en las zonas hace que la gente no tenga complejos y piense coño, desde sí. en Murcia puedo hacer algo que impacte en todo el mundo y además hay un, un elemento que, que creo también es, que es común, es que dentro de que la Universidad de Murcia no tenga una especial fama a nivel tech ni a nivel, pero sí que sale gente muy preparada, ¿no? y eso sí que hemos dado cuenta, que, eh, de hecho en, en Bocelia y en Sewan eh, estamos contratando mucho perfil técnico en Murcia porque el resultado es, es buenísimo. Es decir, estamos, no podemos estar más contentos. Hay pata negra, pata negra de Murcia, <ríe> leñe. Última pregunta de Amigo Callero. Esta es un poco más coña porque nos habla de qué piensas del claim que puso Bonilla para Morfeo y por qué no lo implementas. Yo esto me lo creo que se imagino sería la tarugo del año pasado, ¿o no? Cuéntanos sí, esa historia. El, el claim, que si no me equivoco, y me va a perdonar Bonilla en ese sentido creo que es eh, colchón morfeo el colchón del guapo y del feo es, o sea, sabemos los dotes de, de David y, y bueno, cada vez me lo recuerda y, y la verdad es que algún día creo que lo voy a terminar poniendo aunque sea en una newsletter o algo para que te dejen pavo ¿no? sí, ah. sí, sí total, total <risa> No, no, no. El año pasado estuvisteis el atarugo, ¿verdad? Cochado Morfeo. Sí. Me, me suena. Yo es que no pude ir Bonilla este año hay 500 entradas, espero poder ir. Pero el año pasado es que me quedé a las puertas. No te lo pierdas, no te lo pierdas porque el evento merece mucha la pena. Tiene la pinta, tiene sí. pinta. Eh, última pregunta ya la hacía José Manuel que crees que es un chico tuyo lo hacía con medio coña pero, pero voy a hacer su pregunta y luego voy a reformularla porque tiene mucha chispa por detrás él venía a decir que cómo puedes conseguir trabajadores tan implicados que te valoran tanto y que no te están haciendo la pelota para nada <risa> eh, claro pero a mí me lleva a pensar el claro tú me lo decías sois más de 50 personas en Bocelia, ¿verdad? Sí. Eh, ¿tienes en datos otras cuantas personas? Sí. ¿el concho también? es decir al final tienes mucho talento y sobre todo mucho talento técnico y no es nada fácil a día y menos a día de hoy ¿cómo consigues atraer y retener este talento? ¿cuáles son las claves? A ver, yo aparte de, de, de tener suerte, ¿no? porque al final tengo suerte de, de haber podido tocar con las personas adecuadas y tengo un equipo en Bocellia, bueno en Datos, en Morfeo en Redexia que, que, que, que, que, que me siento muy afortunado de poder trabajar con ellos eh, yo creo que al final es es, es algo bastante sencillo y es eh, cumplir con tu palabra eh, a toda costa, ¿no? Es decir, al final, mmm, un poco con el tiempo se diluye un poco el tema de la palabra, es decir, a la gente, tienes una entrevista, no vienen, es decir, la gente se está diluyendo un poco el tema ese de, de cumplir, ¿no? Y yo es algo que llevo a rajatabla, es decir, a toda costa, yo mmm, te prometo algo y lo cumplo a... a, a y, y entonces yo creo que eso construye confianza, ¿no? Sí. Y, y, y al final, luego eso también, al igual que las ventas y los buenos productos, se corre de boca a boca y, y eso junto a la suerte, insisto... Porque también dentro de, de mi equipos de confianza también tengo amigos, aquello que dice todo el mundo, no, Oye, no metas nunca amigos y familiares, a mí eh, todo lo contrario, me, no puedo estar más contento de, mía, de mis amigos que son auténticos cracks que están a mi lado en, en los distintos proyectos en los que estoy involucrado. De luego Algo hace bien y, y esa confianza que, que tú generas ayuda muchísimo. Yo estoy de acuerdo contigo, que al final todo el mundo siempre va de personas y o te, o confías en ellos y ellos confían en ti o estás jodido. Para terminar ya, que llevamos aquí un buen rato, te exprimiendo o sea, a saco. Eh, con toda la experiencia que tú tienes, oye, consejos para aquellos que estén pensando en crear negocios digitales o hayan arrancado uno, danos tres consejos que para ti son oro. Bueno, para mí el, el principal es que intenten eh, vender cuanto antes y cuando digo vender es eh, salir a hablar con sus potenciales clientes e intercambiar opiniones, no empezar a desarrollar después una vez esperar a que esté todo listo para ir e intentar vender y entonces que te digan que tienes que cambiarlo todo porque no es lo que esperaban, es decir, sal antes. Eh, yo A mí me encanta que tenga una particularidad que seas con ingresos recurrentes, ¿no? porque al final, sobre todo si no vas a contar con inversiones, algo que te permite construir algo a largo plazo eh, y, y bueno, que a través de internet hoy pueden vender a todo el mundo, o sea, no se restrinjan el, el, el, el objetivo a solamente el mercado nacional, o sea, que intenten vender o abrirse cuanto antes a nivel producir en provincia, como digo yo, y vender en capital o sea, yo creo que podemos perfectamente eh, el otro día escuchaba un podcast de eh, Keyfan, eh, creo que era Aquilino, de, de, de Arsis, ¿no? Que comentaba Sí, que, era eh, el de Arsis y Acense, ¿cómo se llamaba? Eh, Aquilino no era, espera no me... Tino, Tino Jiménez, sí. creo que se llamaba Muy bueno además Y, y claro, comentaba que, que no podíamos eh, o sea, no teníamos el tamaño de país para, con el mercado potencial que tenía España no podíamos crear Google y demás pero yo creo que que a veces es más fácil eh, crear startups que vendan afuera. Es decir, al final ya no estamos hablando con internet, ya no es España, estamos hablando del mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay fomentar esa, esa visión de crear productos que se puedan vender en todo el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hace poco tenemos a los chicos de Kids, que fusión alemano-española, vendiendo en España y, y Alemania. Temos, hemos hablado antes de Spot at Home, que creo que ya lo están petando por toda Europa. Sí. Empezamos a tener empresas, bueno, Carto, que ya tiene presencia desde hace mucho tiempo en Estados Unidos también. Empezamos a tener empresas que atacan un mercado global desde España con mucho cariño y muchas ganas y haciendo las cosas mejor que cualquier otro lado, que nos quitemos los prejuicios. Totalmente, totalmente. Pues nada más, Ale, muchísimas gracias. Por cierto, para quien diga... Oye, esto del IoT me ha gustado, luego pondremos enlaces a, todo, a todos tus negocios para que la gente cotille, pero en concreto, como hemos hablado mucho de IoT, Redexia, ¿por dónde os pueden seguir? Pues en redes sociales, creo que es redexia-es, ¿vale? a través de la web que es redexia.com, ahí publicaremos toda la información, blogs, etcétera. Perfecto. Bueno, Alex, muchísimas gracias por el repaso que nos has dado y por todos los consejos que, que yo alguno me apunto para aplicarlo, que eh, no hago bien los deberes, o sea que lo voy a empezar bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Carlos. Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Alex Brezkowski tanto como lo he hecho yo. Alex es un gran referente en temas de emprendimiento, un buen ejemplo también de que ejecutar un proyecto con pasión te puede llevar a buen puerto sin necesidad de grandes rondas de inversión. No, agradecer desde aquí a Alex el ratito que ha pasado con nosotros y el que ha compartido tantos aprendizajes. También muchísimas gracias a ti, porque si estás escuchando esto, básicamente nos estás acompañando hasta el final del programa. Si te ha gustado el episodio, puedes dejarnos algún like o bonita review en iTunes, Spotify, iVoox o en la aplicación que estés escuchando para, para usando para escucharnos. También podemos hablar por redes sociales, y si comentamos cualquier tema que te parezca relevante o puedes sugerirnos contenidos que, aparezca, que te apetezca que tratemos en el programa y para ello nos puedes escribir eh, al correo hola, arroba, en punto digital. Acabamos ya. Y como siempre te deseo la mejor de las semanas y me despido en este caso con una cita de Eric Smith, ex CEO de Google que explicaba con sus propias palabras el potencial del IoT de la siguiente forma. Internet desaparecerá. Habrá tantas direcciones IP, tantos dispositivos, sensores y cosas conectadas que llevaremos encima que será una locura. Básicamente tendremos cosas que estarán interactuando contigo pero que ni serás capaz de sentir. Serán una parte importante de tu presencia. Imagínate entrar en una habitación y que la habitación sea dinámica porque todas las cosas de esa habitación estén interactuando contigo.